Ahora sí, estamos en Heathrow, estamos llegando a Heathrow y vamos a hacer una conexión. Tenemos que seguir a Sign Moradita que dice Fly Connection. Aquí se alcanza a ver nuestro avión un poco en el que veníamos. Oh, la colita de ese 747-400. Ahí va el crew que muy amablemente me dejaron subir a grabar. Y sigamos en Moradita. Fly Connection al Terminals. Bienvenidos a Heat Ah La línea caliente, ¿ese se llama este aeropuerto? No. ¿Eso no es Heat No. La línea caliente. Vamos a ver qué tal nos tratas Heat Tengo expectativas altas de ti. Es la primera vez que estamos llegando a este aeropuerto. Y vamos a ver qué tal nos trata. Hasta ahorita va bien la señalización, morado es para conexiones, amarillo es para llegar prácticamente, entonces nosotros vamos a morado, todo lo que tenga que ver con morado es de nosotros, ahí hay, indicación para las conexiones, aquí te dice dónde estás, en la terminal 5 y vamos a ver a qué sala estamos, ahí está nuestro avión, nuestra conexión a Madrid, a las 4.45, son las 2 y fracción. Tenemos que ir a la sala A. Entonces, tenemos que ir a este, al nivel menos 2, porque vamos a las A gates. Entonces hay que bajar para buscar el nivel menos 2. Menos 2 aquí estás open. Open. Mm -hmm. Muy bien. Aquí vamos llegando y ahí te dice, que si es el trenecito. estoy viendo que hay dos formas de irnos a la, a la sala A una es con el tren, que es como nos vamos a ir, o también te puedes ir caminando en la parte de abajo está la, la, la caminando ¿aquí? y sí, aquí te dice, está interesante, vamos muy bien Giro, muy bien ahí te dice de qué lado va a salir el tren entonces te está diciendo que el siguiente es del lado derecho. Entonces nosotros tenemos que ir a la sala A. A Gates. Ahí va el camión. Transit Por Please stand clear of doors. Baggage replay and flight connections or terminals. Okay. Y ya estamos. Híjole, fue bien rápido el rey. Mm -hmm. This is arrivals, baggage replay and flight connections or terminals. Please La take all belongings with you. This transit ends here. Please need the vehicle. <laughs> ya estamos para la A-Gates y seguimos ok The connections al terminals ok seguimos ya pasamos al primer punto ahí te va dejando el flujo llegaste te conectaste vamos a security y ya vamos a la terminal 5 vamos a la derecha international connections uh, no no no no no, no, no, no, no. Porque los vuelos son llenos y este puede tener uno debajo del asiento. Sí, es un Es un Sí, Es un pillow. Es un piló. Es un piló. Es un a Es un piló. Es Sí. Es un piló. Es un piló. Es un piló. un una almohada y ya me dijo que ah, está bien, está bien, okay, entonces, ahí viene la Maris y aquí ya tenemos el pase a bordar que nos dieron desde México, entonces aquí, esto es mucha tecnología para nosotros, listo, listo, ya me dio, ya me dio el pase, aquí están las muletitas se si caben y todo, Si sí, la señorita nos quería hacer este check-in. Bien. Ya nos cambiamos de la terminal donde llegamos a la terminal donde vamos a salir. Ya pasamos con el pase de abordar. Hasta ahorita ha sido súper fluido, súper rápido. Ahora vamos al security. Ahí es donde a lo mejor nos podemos salvar un poco. Pero ya estamos listos. Vamos bien. Vamos bien Row, no me vais a decepcionar. No me vais a decepcionar como Frankfurt, eh. Por favor, Heat Porque me estás gustando mucho Hit -roll. Y vamos al security. Aquí está el security. Ok, vamos a pasar el security. Number six, please. Okay. okay. Number six, please. Listo, ya salimos del security y... super rápido hiper rapidísimamente rápidos. ok, ahora vamos a buscar nuestra sala estamos aquí en la terminal ok y ok, buscamos nuestra sala nos ubicamos la sala y después a ver qué me va a invitar la Maris. Esta es su priority. Y esta es la tienda oficial de Harry Potter. Ok, ahí está la, la pantallita donde nos está diciendo que la eh, no tenemos sala todavía. Y pero te dice a qué hora te van a poner la sala. La sala la van a poner a las 3. 355. Tenemos una hora. Okay. Acabamos de nos acaban de poner la sala totalmente al otro lado. C 650 y vamos a las 6 57 Pues ya llegamos a nuestra conexión Aquí estamos ya listos Entonces Madrid 16.45 Y creo que el avión todavía no está estacionado No, todavía no okay. Entonces Pero ya estamos en la sala y podemos decretar que esta ha sido la mejor conexión que hemos hecho. la ganaste. ¿Justo lo que esperábamos o hasta superó expectativas? Vamos a ver qué dice la Maris. ¿Qué opina de la conexión? Bien. Bastante buena. Yo digo que es la, o es la mejor. O sea, pues sí, porque no pasamos ni siquiera por migración. Inmigración no pasamos. Uh -huh. O sea, todo el tiempo estuvimos aquí en estas áreas, nos, nos movieron de un módulo a otro. Pero bastante bien. Pasamos seguridad, fue rapidísimo. Y ya. Todo fue en trenecito pero en carrito. Pero muy bien. Superó mis expectativas, las tuyas. Sí, sí, sí, pensé que nos iban a pasar este tipo de migración, las sí. preguntas y todo. Sí, ¿no? a mí superó mis expectativas. Muy bien, este, separado su proceso de De hecho, yo sí. estaba, estábamos un poco nerviosos por todos los acontecimientos recientes, que iba a haber mucha mucha seguridad. Nerviosas, pero gusto. Pues bueno, no, no. Pensando que tal vez fuera así. Muy tardado, tarde. sí. Pero no, de hecho fue súper súper tranquilo, súper rápido super bien indicado, bien señalizado, las instalaciones se ve que estas son terminales nuevas y todo está de 10 El sí. diseño no a mí no, no me encanta, está muy funcional, sencillo, muy básico, o sea no es de sí. los aeropuertos más bonitos el de Hong Kong no sé si está muy padre, pero no está mal, okay. o sea no no, o sea, no que tenga el super diseño hay aeropuertos que están hasta asombrados. Uh -huh. Eso sí, pero súper funcional. Pero bien. bien, todo bien. Hitro, de todos modos, tienes 10. Yo sí le doy 10. Maris, ¿cuánto le da? Mm, le doy un 9. Maris le da 9, eso es fuerte. Eso es fuerte. Yo, para superar este, yo tendría que hacer una conexión en Hong Kong. Porque en Hong Kong mm -hmm. no hicimos conexión. No. Solo llegamos y salimos. Mm -hmm. Pero de conexiones, este es el número uno. Entonces, ¿de acuerdo a la Maris conmigo? Sí de conexiones sí, este es el número uno el número. por mucho por mucho por mucho número uno no. ahí el único que se le puede poner a las patadas es una conexión en Hong Kong ni modo vamos ¿Y de a tener de hecho siempre hablamos de nuestra experiencia uh -huh. nuestra nuestra y claro conocemos un manojito de aeropuertos no conocemos todos bueno terminamos el video de la de lo que fue la, la conexión en Heathrow. Uh -huh. adiós vale.